Guamo, municipio del Tolima. Guamo es un municipio colombiano ubicado en el suroriente del departamento de Tolima. Es también capital artesanal de Colombia, gracias a sus artesanías de la Palma Real, con la cual los artesanos del barrio El Carmen elaboran sombreros, trajes artesanales, entre otros. Y los artesanos de la vereda La Chamba elaboran artesanías hechas de barro. También es catalogada como la la capital ganadera del Tolima, ya que sus ferias se realizan los miércoles y jueves. El municipio también es bañado por tres ríos, Luisa, Magdalena y El Saldaña. Oficialmente Guamo fue fundado el 26 de junio de 1772 y su fundador fue Sebastián de Belalcázar. Guamo, antiguo nombre original, Guarro, Boca Negra, 1562, tomado la vuelta de las provincias de Tamagalá, Iguarro, de donde partió la provincia de Coyaima. el municipio está asentado en tierras que fueron del cacique Catufa, siendo sus primitivos pobladores los indios pertenecientes a las tribus de los Poincos o Yaporogos. El descubrimiento del territorio lo hizo con don Sebastián de Belarcázar en noviembre de 1538. El pequeño caserío fundado por el español Luis de Sanabria y Guzmán, con casas de bahareque y techo de palma, no tuvo importancia alguna inicialmente. Sin embargo, aquí llegó el presbítero Juan Antonio Buenaventura de la Portela y fundó la parroquia que se llamó Santa Ana del Guamo, hecho que ocurrió el 26 de junio de 1772. Poco tiempo después, don José de Guzmán de Arce Rico latifundista y por ende propietario de muchas tierras en esta región, se dio el terreno para que se hiciera un verdadero poblado, con el mismo nombre Santana del Guamo. Transcurrieron los años, hubo más y más pobladores, más construcciones, se trazó la plaza, se levantó un buen templo, una y varias veces, porque fue víctima de varios incendios, convirtiéndose luego en un pueblo señorial y próspero. Tanto por el decreto ejecutivo de 1880 fue capital del centro por lado hecho en el de Espinal. Luego entre 1871 y 1876 fue capital del estado soberano del Tolima y por eso fue sede de la Asamblea Legislativa. Es correcto por así decirlo que Guamos tenga como fecha clásica de fundación la del 26 de junio de 1772 cuando el sacerdote Buenaventura de la Portela creó y fundó la parroquia de Santa Ana del Guamo. Quedó convertido el municipio a través de la ley de 21 de febrero de 1863 e inaugurado oficialmente como tal el 1 de enero de 1864. En el 2003 se fundó la comunidad indígena de La Luisa Pijao. La cabecera municipal del Guamo está ubicada en el extremo nororiental del municipio. Su población, según el censo de 1993 del DANE, era de 14.076 habitantes, representando 43.5% del total de la población del municipio. Su extensión es de 402.062 hectáreas, que equivalen a 0.74 hectáreas de la superficie total del municipio Límites del municipio Por el norte con los municipios de San Luis y El Espinal Por el oriente con el municipio de Suárez Por el sur con los municipios de Purificación y Saldaña y por el occidente con el municipio de San Luis Sur de la cabecera municipal metros sobre el nivel del mar 326 Temperatura media 28 grados centígrados Distancia de referencia 72 kilómetros de Ibagué